Buenas tardes a los que habéis venido y buenas tardes a los que estáis. Salud. Bueno, eh, el micrófono es por la gente de fuera, ¿no? Por el, por el bien. Eh, vamos a hacer otra, un seminario de EUDEPRETE y vamos a hablar sobre las claves para emprender pues, como extranjero en España. Es decir, cómo vosotros podríais montar un negocio o obtener una residencia en España a través del emprendimiento. ¿vale? Para eso tenemos con nosotros a Lejanes Torrillas. Que ella, para que sepáis, es la fundadora de, lo voy a mirar aquí, mi Lexus International Group. Es una consultoría de desarrollo de negocios e internacionalización de empresas. ¿Vale? Es la directora de Lexus, Travilex, y es abogada y emprendedora. Es cubana. ¿Vale? Entonces, mejor que ella, nos no va a poder hablar de todas estas cosas, porque sabes cómo hacerlo, ¿no? Y se dedica a esto por muchos años. Entonces, bueno, te dejo con nuestro público y bueno, luego querrás un poquito de participación de sí, ellos sí, o que bueno, comentéis bueno, vuestros bueno. casos personales para analizar. ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que están en remoto también. Yo antes de empezar lo que quiero es hacer un trato con ustedes. Al final me van a hacer preguntas, pero ahora mismo yo les voy a hacer dos. La primera es, ¿cuántos de ustedes ya tienen una idea, al menos un proyecto o un negocio ya facturado? levantemos la mano? No, no, ¿una idea? ¿Tienes una idea de negocio? ¿O tienes un proyecto? O sea, ya lo has trabajado un poco más. O oh, mira, ya te puedes tener un negocio facturando que también puede ser. Cualquiera de las tres me vale, ¿eh? Y por favor, levantemos la mano porque para no sentirme yo que he entrado a, pues, a otro lugar, a lo mejor a un máster de funcionarios o algo así. <risa> Quizás me equivocado Vale, muy bien. Entonces, ¿cuándo ustedes... Eh, ya tienen, o al menos han hecho, un trámite de extranjería, o sea, un trámite en una oficina de extranjería. Y me vale en este caso la residencia, la escasez eh, estudios. Vale, pues perfecto, no estoy en el lugar correcto. El hecho que estén ustedes aquí significa que tienen un interés al menos genuino en emprender, o en llevar su proyecto a otro nivel, o al menos en emigrar de forma ordenada, llevando o aportando a esta sociedad que se va a integrar valor con su servicio, con su producto y eso nos hace que estemos hoy en el lugar correcto vamos a darle todos también eh, un agradecimiento a los emprendedores porque el hecho que yo esté aquí y el hecho que estemos tocando estos temas significa que hay un interés en que en esta escuela de negocios que tiene tantos estudiantes extranjeros vea estos temas es importante porque nos venimos a escuelas de negocios y nos incentivan o nos dan formación en cuanto a utilizar nuestros propios recursos, nuestras propias oportunidades, y a crearnos esas, realmente esas oportunidades. Y nos enseñan planes de marketing, y nos enseñan modelos de negocios, y nos enseñan también eh, fiscalidad y quizás finanzas. Y tenemos toda esa formación, ciertamente. Y quizás nos cruzamos el Atlántico, con toda esa maleta llena de sueños, de deseos, de aspiraciones. Y a lo mejor muchos de ustedes con ya emprendimientos en sus países de origen o quizás un expertise en un área determinada de la ciencia, que también es muy valioso. Pero cuando llegamos aquí nos encontramos con algo. Nos encontramos con, ¿para qué? Para poder llevar a, a vías de hecho o materializar ese producto, ese servicio, quizás ese emprendimiento. Nos encontramos que necesitamos algo que se llama autorización legal. Entonces, esta es la primera puerta de entrada. Yo lo he representado como un niño porque realmente venimos con esa ilusión, con toda la ilusión. ¿Dónde está regulada esta, esta exigencia y esta necesidad? Pues en la ley Orgánica 4-2000 de los derechos de los extranjeros en España y su integración social. Y es el artículo 36 el que nos fija esta necesidad de autorización de legal. Quizás alguien me ayuda, no sé si lo logran ver desde atrás. ¿Me quieres ayudar? Lo lees. El artículo 36. Tiene los extranjeros mayores de 16 años precisarán para hacer cualquier actividad lucrativa laboral o profesional de la correspondiente autorización administrativa previa para decidir y trabajar. Eso es. Es remarcado autorización administrativa previa para decidir y trabajar. ¿Cuántos de ustedes creen que esta necesidad o esta exigencia de autorización administrativa previa es una barrera al emprendimiento extranjero? Y lo un también. Con transparencia, porque lo podemos discutir después. Vale, muy bien. Hola. Estamos situados hoy en el lugar correcto porque lo que vamos a analizar son las autorizaciones en materia de extranjería y movilidad internacional que permiten a los emprendedores extranjeros tanto residir como trabajar y poder llevar a vía de hecho ese proyecto empresarial. Sobre mí, ya me ha presentado. He fundado Nelson International, es una consultoría de desarrollo de negocios. Ayudamos a las empresas en sus procesos de internacionalización. Dirijo Nelson TravelX. En Nelson Travelers lo que hacemos es Ayudar a los extranjeros igual, eh, porque entendemos que las, no solo las empresas internacionalizan, sino que las personas también llevan ese proyecto personal a otros espacios geográficos y ustedes son de ello Entonces, soy abogada de formación, emprendedora de vocación y también represento de que mirar y emprender es perfectamente posible y lo dice ustedes lo pueden hacer. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la residencia para emprendedores, la residencia y trabajo por cuenta propia, que son las dos principales autorizaciones que permiten a los extranjeros tanto residir como emprender un negocio empresarial. Luego vamos a ver la situación de los estudiantes, si es posible compatibilizar esta estancia estudiantil con una autorización de trabajo por cuenta propia. Y finalmente vamos a ver las alternativas que tienen ustedes como estudiantes al finalizar, poder eh, eh, al obtener definitivamente una residencia. ¿Vale? Entonces aquí yo voy a hacer un alto, y quiero, que, y quiero hacerle dos preguntas, y quiero, quiero que sepan, o sea, vamos a dar una conclusión anticipada, quiero que sepan que para que, le encaje, o para que alguna de estas autorizaciones eh, pueda coincidir con su proyecto de vida, necesitan coincidir tres cosas. Primero, nuestras circunstancias personales, hay que evaluar en qué momento de la vida estamos, en qué momento está nuestro proyecto, o sea, las características de nuestro proyecto. Y finalmente los objetivos que tenemos a corto o medio largo plazo. Cuando ya termine la presentación tendremos que ser capaces de decir o al menos de tener en mente cuál de estas alternativas nos debe valer. Entonces, un ejercicio bueno y un ejercicio que pueden hacer es escribir en el, en el móvil, en el, en el ordenador o quizás en un folio cuál es mi proyecto. Consultoría de marketing, consultoría de desarrollo de negocio, eh, agencia de viajes. Lo que sea, dos palabras. Y luego pondremos un objetivo a corto plazo, a un año vista, y un objetivo a medio plazo, a tres años. Los que están en remoto también lo pueden hacer porque esto les va a ayudar que al final de la presentación tengamos esta idea. Y a lo mejor nos valdrá uno, nos valdrán dos, o, o tendremos esta visión de cuál es el paso a seguir. O sea, ¿cuál es el, ¿qué viene después y qué hago ahora? que es un momento que al final nos vamos a encontrar todos, o que nos hemos encontrado todos en el, ¿y qué hago ahora? Todo esto está muy bien, tengo toda esta formación, pero ¿y qué hago ahora? ¿A dónde voy con todos estos recursos? ¿Y qué puerta Toda es la primera puerta que tengo que ver. Entonces, hagan ¿ah, este ejercicio, no, mientras yo voy dando la conferencia, no lo tienen por qué, por qué terminar ahora, pero pensemos cuál es nuestra circunstancia personal, vamos a pensar en qué estado está mi, mi proyecto, de qué es mi proyecto, y luego, ¿qué yo quiero? A futuro y encontraremos en una de estas autorizaciones una respuesta. Tendremos que encontrarla. Vamos a mirar y vamos a entrever de que la normativa española en el sentido general prevé dos autorizaciones en materia de extranjería relacionadas y que nos permitirá tanto emprender un negocio empresarial como residir y trabajar en el país. Las dos residencias son la residencia para emprendedores en España y la residencia y trabajo por cuenta propia. Veremos que tienen puntos en común por su propia naturaleza. Ambas no las, no las van a dar porque estamos, pues queremos o queremos desarrollar algún, alguna actividad lucrativa, o sea, vamos a desarrollar dinero. Nos van a permitir residir y trabajar en el país. Hay una creencia bastante distendida de que necesitamos tener pues, un monto mínimo de inversión. Para nada, cualquiera de las dos las podemos eh, tramitar teniendo en cuenta simplemente las características de nuestro proyecto, la inversión que requiera nuestro proyectos pero no hay un mínimo y esto eh, está muy bien. Necesitaremos presentar un plan de empresa, o sea, ese instrumento en el cual plasmaremos la viabilidad técnico y económica de nuestro proyecto. Necesitaremos también dar referencias como promotores, o sea, tendremos que decir que si nosotros somos capaces de llevar a vías de ellos, con nuestras capacidades, con nuestras actitudes, ese proyecto en concreto. Y finalmente van a intervenir terceros y aquí es donde pongo la atención. O sea, van a evaluar nuestro proyecto, organismos terceros y van a emitir... En un caso un informe perceptivo y en otro caso un informe de valoración. Vistas todas estas semejanzas, vamos a ver en qué se diferencia y podremos dilucidar cuándo nos aplica una y cuándo nos aplica la otra. Hay que partir de que estamos ante dos regímenes jurídicos diferentes. La Residencia para Emprendedores en España nace con la Ley 14, la Ley de los Emprendedores. Esta ley no es una ley de extranjería, escritura se hablando. Estamos ante una normativa que lo que hace es Desarrollo de instituciones que apoyan el emprendimiento. Tiene un capítulo específico de movilidad internacional. Este capítulo específico de movilidad internacional desarrolla diferentes eh, autorizaciones. Ahí encontramos personalmente personal altamente cualificado, los inversores, la residencia para inversores en España, la residencia para investigadores y la residencia que nos ocupa, que es la residencia para emprendedores. Hay que hacer notar que esta norma no tiene eh, un reglamento de desarrollo, y esto qué significa? Que quizás no haya criterios de aplicación. Sólidos. Y vamos a ver que esto luego tiene profundas implicaciones. Está regulada solo en tres artículos y con estos tres artículos son los que tenemos que trabajar. Sin embargo, las residencias para eh, la realización de un, de un proyecto y, que nos da una residencia y trabajo por cuenta propia, está regulada en la, en la norma de extranjería, en la ley 4 4/2000 de los derechos de los extranjeros en España y su integración social. Está profundamente desarrollada en el reglamento de extranjería, que es el reglamento 507-2000. O sea que tiene, está sentada en la legislación y no hay dudas ni su, surgen inter, interpretaciones eh, subjetivas al momento de aplicar. Vamos a ver que la residencia para emprendedores en España tiene, tiene profundos beneficios. Y es aquí donde quizás eh, podamos, podamos ilucidar que nos es conveniente en tanto podemos presentarla tanto en nuestro, los consulados de nuestros países de origen como cuando estamos en España. O sea, cuando estamos en España eh, regularmente. Este, este es un detalle que es bastante importante porque no, no está previsto para salir de situaciones de irregularidad, sino que tenemos que hacerlo mientras estamos plena. En el caso de ustedes que están en un estancia estudiantil, están en condiciones de regularidad, podrían presentarlo resultados. Hay también quien nos quiere a solicitar en sus consulados de origen. O sea, da la posibilidad de solicitarlo tanto en un lugar como en el otro. Vamos a ver que podemos traer a nuestros familiares. Esto es eh, muy bueno, porque nuestros familiares llegarán también con una autorización de trabajo. Los que sean mayores llegarán con autorización de trabajo. Y podemos solicitarlo tanto cuando, la, cuando presentamos nuestra documentación, o sea, de conjunto con nosotros, o sucesivamente. Si ya no las andadas, podríamos solicitar luego a nuestros familiares. Es positiva en cuanto tiene plazos muy cortos, se ha construido con plazos muy ágiles para que no den respuesta. En el caso de los visados, nos darán una respuesta a los 10 días. O, sea, o al menos la ley regula que nos deben dar una respuesta a los 10 días. En el caso de la residencia, las respuestas no las deben dar en 30 días. Lo bueno que tiene este es el silencio se entiende positivo. Entonces, eh, la inacción de la administración, o sea, es el, la interpretación del silencio administrativo, es cómo se interpreta la inacción de la administración. Si la administración no nos responde en tiempo, pues se entenderá favorable a nuestras pretensiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la, todo lo contrario a, a, a este escenario que hemos visto tan favorecido? Nos traemos familiares, los presentamos de España nos no deben responder rápido, si no nos responden será positivo. El escenario contrario lo vemos en la para y trabajo por cuenta propia, en el sentido de que no nos vamos a poder traer familiares. Tendremos que tramitar luego al año una, una reagrupación familiar que ya tiene otros requisitos bastante, bastante estrictos. Tampoco podremos, los plazos son de tres meses. O sea, nos vamos a los plazos de la ley de extranjería, que son plazos bastante distendidos Y el silencio se entiende. O sea, el, hasta aquí a todas luces, el, la residencia para emprendedores parece bastante más beneficiosa a, nuestro, a nuestros derechos y en cuanto a las facultades que nos dan. Ahora bien, ¿cuánto podemos, ¿cuándo podemos dilucidar? ¿Cuándo nos aplica? O sea, si es por escoger, está claro que nos vamos a un escenario pues, más positivo. Pero ¿cómo podemos dilucidar si es esta la autorización que aplica nuestro proyecto? Por aquí, aquí estamos hablando del proyecto. Vale. El artículo 70 de la ley de emprendedores nota las pautas, nos marca el ritmo, sí. en tanto define qué se entiende por actividad emprendedora. Y aquí es donde empiezan a surgir los problemas. Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador, y de especial interés económico para España Entonces, estamos ante dos conceptos, lo que jurídicamente llamamos conceptos jurídicos indeterminados. La norma establece un ámbito subjetivo, hemos hablado de que no hay normativa de desarrollo, solo tenemos tres artículos, no hay criterios establecidos y sólidos de aplicación. Entonces dejamos en manos del funcionario actuante que determine si nuestra actividad es innovadora. ¿O es de especial interés económico para España? Porque tiene nombre y apellido. Entonces, ¿qué requiere de nosotros? Requiere que pongamos y utilicemos toda la proactividad del emprendedor. Para justificar, para argumentar. Y para hacer ver de que nuestro proyecto sí tiene estas características de innovación. Y que para España puede ser de beneficio y de interés. Entonces, aquí hay que sacar toda esta creatividad del emprendedor. Y la práctica En cuanto a la innovación, sabemos que no todos los productos o los servicios tienen que significar una disrupción en el mercado. No tenemos por qué crear un producto nuevo todos. No, no, no necesariamente tendremos que cambiar hábitos de consumo. La innovación se ha clasificado de diferentes maneras y es cierto que podemos innovar en producto, en servicio en proceso, en organización, en marketing. Entonces el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, por poner, poner en valor esos elementos innovadores que puede tener nuestro proyecto. Clasificarlos, demostrarlos, dejarlos nítidos en ese plan de empresa para que pueda pasar este espíritu de la innovación. Y en cuanto al espe especial e interés económico para esta... Aquí las cosas se siguen porque hay que entender por especial el interés económico para España. Mi volumen de facturación, yo soy capaz de facturar. Soy capaz de generar empleo, o sea, la, la, la potencialidad que tiene mi negocio para generar empleo en el país. Mi capacidad exportadora, quizás podría ser. Esa capacidad de exportar la marca España. Hay sectores específicos que España quiere priorizar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? La norma nada dice, la norma es escueta, la, norma, la, norma que, la normativa que tenemos es la que es. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y esto es una sugerencia que, bueno, que a nosotros nos ha funcionado, porque se entiende de que lo que se quiere ver es el enlace que tiene nuestro proyecto con las aspiraciones de España a largo plazo. Con esas, esos, esos intereses económicos, esas proyecciones económicas a largo plazo. Entonces, tiene todo el sentido que miremos política económica del país. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde está expresada la política económica del país? Yo me leería la Agenda 2030, el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Esto se ha publicado después de la crisis del COVID y, y tiene eh, ejes específicos y sectores y políticas específicas por sectores. O sea, tiene todo el sentido de que carguemos eh, la fundamentación y demostremos al funcionario que nos va a valorar nuestro expediente. Esta es tu política y esta es tu proyección país. Y mi proyecto. Entra de esto y te puede favorecer en este sentido. Aunque sea el proyecto pequeño. Hay, hay áreas para todos, Hay área de educación. Hay área de energías renovables. Hay áreas de tecnología. Hay que mirar la proyección de España a largo plazo y dar argumentos. Simplemente va, va a necesitar un ejercicio nuestro de informarnos y de argumentar y de ser creativos, que al final es de lo que se trata, eh, también emprender Una vez tenemos claro, y yo ya he hecho pues, este análisis, y ya he puesto en valor mis eh, atributos de innovación, y ya tengo claro de que bueno puedo ser, un, puedo ser de interés para España, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y qué debo hacer? Pues va a depender del lugar donde vayamos a presentar la autorización. Si estamos en España, nos dirigiremos a la unidad de grandes empresas, la UFU la UGE tomará nuestro proyecto, nuestro expediente, y lo va a enviar de oficio a la Dirección General de Comercio e Inversiones, que es la que va a emitir ese informe preceptivo. Entonces, tenemos que saber cuándo hagamos este expediente, a dónde va y quién lo va a recibir, para saber qué es lo que debemos poner. ¿A quién es el receptor? El receptor final va a ser la Dirección General de Comercio e Inversiones. En el caso que nos encontremos en la, nuestra demarcación cultural, o sea, en nuestros países de origen, habrá que llevar primero el proyecto a la, eh, oficomis, o sea, las oficinas eh, económicas y comerciales de España en el exterior, que en el caso de, de nuestros países específicos están dentro de la embajada. o sea, es una oficina dentro de la embajada que representa la política comercial del país, en ese, eh, de España en ese país. Entonces, esta oficina nos emitirá también este informe preceptivo, que luego lo llevaremos con el expediente al consulado y presentaremos nuestro, eh, nuestra solicitud de visado para el empleo. Entonces, ¿qué pasa con esto? De Que, que nos emitan un informe perceptivo no significa para nada que nuestro expediente va a ser incautado. Porque habrá otros elementos. Entonces, tendremos que... Eh, España va a medir al final el expediente, va a mirar el expediente en su conjunto. no mirarán informes policiales, van a mirar también el cambio de empresa y van a mirar entonces el expediente en su conjunto y emitirán entonces una decisión. Cuando aplicamos la residencia y trabajo por propia pues queda eh, a criterio residual. Si no pues no estamos en este en este escenario de poder probar de que somos tenemos elementos de innovación o que son, o que podemos ser de especial interés económico para España, podremos aplicar esta la residencia y trabajo por cuenta propia. O si estamos ante negocios tradicionales, el bar, el restaurante, las academias mi agencia de marketing, aunque yo crea que yo soy muy innovador, pues a lo mejor soy una pero dentro del entramado, pues eh, destacar dentro del entramado y, de, y poder probar, sobre todo poder probar la innovación, a veces resulta complicado. Entonces, si no, que no queremos correr ese riesgo, aunque tengamos elementos y estemos seguros que tengamos esos elementos innovadores, siempre podemos irnos de forma residual a esta residencia y trabajo por tentación. Y luego, si no, nuestro negocio es un negocio tradicional. Decíamos, varios, vale, pero a ustedes se les pueden ocurrir otros negocios. Eh, clínicas veterinarias, clínicas de odontología. ¿Cómo demostramos la innovación en, en estas etapas? O sea, a ustedes se les pueden ocurrir cualquier eh, negocio que sean negocios funcionales, que sean negocios que y que no tienen por qué eh, ser un salto en la innovación. O a lo mejor... El, la forma de probarlo no está tan clara. Entonces siempre nos podemos ir a la residencia de trabajo por tenerlo. ¿Qué pasa con esta residencia? Que la tenemos que solicitar en Origen. Y es el principal hábitat. Obviamente que tiene. Porque muchas veces no queremos ir a solicitar un visado en Origen. Y eso está claro. Entonces, aquí es cierto de que es una solución eh, cuando nuestro negocio es tradicional. Pero tiene la dificultad de que tenemos que volver a presentar esos pedidos. Y aquí, ¿cuál es el proceso? ¿Nos voy a explicar cuál es el proceso? Tendríamos que presentar ese plan de empresa ante una de las entidades eh, o asociaciones de autónomos que tienen una especial autorización para emitir un informe de valoración. Este informe de valoración no es difícil de conseguir siempre y cuando nuestro negocio o nuestro plan de empresa esté sólido. Tendremos que obtener este informe de valoración. El informe de valoración que nos contaba no es difícil de conseguir, por cuanto nos van a mirar simplemente la viabilidad técnico y económica y financiera de nuestro proyecto. O sea, si el proyecto es rentable, nosotros tenemos las capacidades para ello en nos van a dar un informe Aquí no tenemos que probar ni ni innovación y especial interés. ¿Y cuáles, cuáles son las entidades autorizadas para hacerlo? Pues la ATA, la UTA, la CIAE, la OPA autores son asociaciones a las asociaciones confederaciones federaciones de autores que conocen el sector que saben eh, quizás más de, de los de tu propio sector tienen conocimiento saben cuándo es viable y cuándo no es viable ¿Vale? una vez tenemos este informe de valoración, tenemos el plan de empresa y ya hemos conformado todo nuestro expediente a donde nos dirigiremos iremos al consulado de nuestro país de origen o tengamos nuestra demarcación consular que sabemos que son cosas diferentes la demarcación consular es en el país donde tenemos la residencia, que puede, no puede no coincidir con nuestro país. Presentaremos en el consulado todo el expediente. El consulado simplemente es un receptor de información. Va a enviar el expediente a la oficina de extranjería donde queramos poner nuestro negocio. Y aquí atención, porque si queremos montar una clínica veterinaria en Cáceres, van a mandar el expediente a la oficina de extranjería de Extremadura. Entonces tenemos que tener bien tener claridad sobre el mercado y sobre dónde vamos a posicionarnos para cuando hagamos nuestro plan de empresa incluir estos aspectos la oficina de extranjería emitirá una resolución favorable que se la vamos a mandar al, al consulado el consulado nos emitirá un visado y llegaremos con una residencia y trabajo por cuenta propia pondremos huellas a nuestra tarjeta y eh, este sería el proceso para tener una residencia y trabajo por cuenta propia para mí He estado explicando tanto la residencia para emprendedores como la residencia de trabajo por cosas propias. Y ambas tienen el elemento, como elemento en común entrar plan de empresa. Yo no me voy a detener porque sé que, que realmente lo tocan en los másteres y, y terminan, según me han comentado, terminan sus criterios con un plan de empresa. Simplemente aquí recomendar. Aprovechen esta oportunidad. Aprovechen la oportunidad que están terminando con un plan de empresa. Utilizar a sus profesores y validar cada área. Validar el área. ...marketing, validar finanzas, validar operaciones, validar todas las áreas del plan de marketing. Porque cuando tengamos esto, estamos en disposición, tendremos el 70% de un expediente, tanto de residencia para emprendedores como de residencia y trabajo por cuenta propia. Entonces, este, el mismo centro o la misma escuela al final les va a ayudar con, el, con este 70%. Habrá un 30% que tendremos que poner nosotros, obviamente, pero aprovechar la oportunidad porque ciertamente la mayoría a nosotros la mayoría de los clientes nos llevan con problemas en el cambio entonces esto es un problema que ustedes aquí pueden solucionar los medios de prueba vale es donde sí si quiero hacer interés o poner el foco porque este expediente que vamos a conformar que va a tener nuestro plan de empresa que va a tener el informe de valoración o informe perceptivo, en dependencia de si estamos tramitando una residencia para emprendedores o una residencia y trabajo por cuenta propia este informe va a tener además Anexos. En esos anexos es donde nosotros vamos a poder probar nuestra capacidad y vamos a poder defender que somos capaces de llevar ese proyecto adelante o que, o que nuestro proyecto ya tiene una solidez, que hemos apostado por él, que hemos dado pasos de avance y que podemos sostenerlo. En el Entonces, ¿cuál serían los medios de prueba? En el caso de los promotores, pues si tenemos títulos relacionados con, con, el, con el objeto del negocio, pues presentaremos nuestros títulos y nuestra formación. Si tenemos premios, presentaremos los premios también. Si no es a la actividad, seguimos con el ejemplo de la clínica veterinaria de cáncer. Si nuestra no actividad es una actividad que está regulada, que es el caso de los veterinarios, pues tendremos que tener la homologación de nuestro título. Entonces, presentaremos nuestra credencial de homologación y presentaremos que estamos colegiados, o sea, la colegiación. No es el caso de la, las profesiones reguladas, están tasadas esto simplemente un ejemplo. En caso que estemos dentro de una actividad regulada, en el caso de la medicina, odontólogos, arquitectos, tendremos necesariamente que probar nuestra actitud y nuestra formación y que estamos validados para ejercer esa titulación. Si lo que vamos a probar es experiencia, pues entonces ahí sí podemos resaltar todo aquello que hemos hecho en esa área específica. Tendremos... Clientes que nos podrán dar cartas de recomendación. Tendremos colaboradores que nos podrán dar cartas de recomendación. Aprovechar ese recorrido que ya tienen y que puedan incorporar a su plan y a su, y a su expediente de sentido general. En relación con el proyecto, si hemos avanzado y tenemos la marca registrada, quizás hay, hay muchos, nosotros tenemos clientes que a veces vienen con la marca registrada en sus países, pues eso lo podemos apuntar. Si queremos registrar la marca aquí, es un ejercicio que pueden hacer que tampoco es tan costosa y que cuando vayan a presentar su proceso pueden presentar que están en vías de registro de la marca si tenemos algún modelo de utilidad alguna patente este es el momento de presentarlo si ya hemos dado y así ya, si ya hemos avanzado pero, si ya hemos avanzado y tenemos materia materia prima o tenemos equipos pues presentaremos las facturas de los equipos. Que estamos comprometidos con el proyecto, que hayamos hecho gastos, que, eh, que nuestra intención es verídica y que eh, tenemos pasos de avance. Imaginemos que queremos montar eh, la agencia de marketing que hemos puesto, pues ya tenemos equipo de iluminación, ya tenemos equipo de audio, pues presentar las facturas. Yo voy con una apuesta al 100% de mi proyecto. Si sí tenemos catálogos, planos, fotos, eh, todas estas cosas que dicen que nuestra idea está más sólida, está más consolidada. Si sí, ya hemos creado una página web, o sea, el diseño corporativo de la empresa, y si no lo podemos crear, o sea, esto es algo que pueden crear. Una página web es tan difícil y es un medio de prueba que refuerce y que pueda ayudar a nuestros clientes. Si sí, tenemos las redes sociales creadas, ir, ir creando identidad corporativa, esto los va a ayudar. Que deberíamos demostrar también la sostenibilidad de nuestros clientes. Que somos capaces de llevar esto a vías de ellos y que podemos mantenerlo. Si tenemos eh, clientes eh, asegurados o quizás que nos puedan dar eh, una carta de intención de compra cuando tengas la empresa, yo seré tu cliente. Cuando pongas tu agencia de marketing, yo quiero que tú me hagas la producción. Esto lo podemos demostrar, estamos diciendo que somos capaces de generar negocio. Si, si lo que estamos haciendo es producir para que no haya roturas de esto, tenemos que al menos demostrar que tenemos que a los proveedores, que los proveedores nos van a servir esa materia prima y no tendremos estos puentes de botellas que tenemos costuras de esto. Entonces, todo lo que pueda eh, demostrar que nosotros somos capaces de sostener el proyecto en el tiempo. Y muchas de estas, y pongo la atención en esto, muchos de estos medios de prueba lo podemos construir desde ahora. Yo creo en la extranjería preventiva, yo creo en, en tomar decisiones informadas y en poder actuar en consecuencia. Trazamos una meta a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, como hemos visto al principio. Y tomamos decisiones en por, conforme a lo que queremos. Si esto es lo que queremos, vamos a construir. ¿Cómo construimos? Pues aquí hay una. Ustedes tendrán otra, pero al final lo que, es, lo que interesa es reforzar que somos capaces como personas, como, persona, como individuos, que nuestro proyecto eh, tiene solidez o puede tener rentabilidad o, o, o puede materializarse en el tiempo. Y que somos capaces de sostener. ¿Vale? Los medios económicos. Aquí yo sí quería pues, dar información porque es algo que suelen preguntar eh, los clientes y que suele generar bastante confusión. Aquí estamos hablando de dos indicadores. Tenemos que tener claro que en el momento de probar medios económicos, tenemos que individualizarnos de la empresa. Nosotros tenemos que tener medios de vida, medios para sostenernos en el país, incluso si mi empresa no facture desde el día uno, que es lo más probable. Entonces, nosotros tenemos que probar ¿Qué tenemos en esos medios? ¿Y cómo se prueba? Bueno, pues muchos conocerán ya el IPREM el indicador de la renta de efectos múltiples. En España, para este año 2022, es 579,02. Esto lo multiplicaríamos, obviamente, por los 12 meses que tiene el año y nos va a dar una cifra que es redondeada y en ese de ellos. Entonces, esta cifra es simplemente para demostrar que yo puedo mantener mi el país. Y ahora hay otro indicador, el indicador de nuestra actividad, o sea, de la inversión que vamos a hacer para nuestra actividad. Esto va a depender, obviamente, de mi propio sector, de lo que yo quiera hacer. Quizás el de la agencia de marketing pueda trabajar desde su ordenador, desde su casa, en su gastos cero. Quizás el que va a poner eh, esta clínica en Cáceres necesite un local, necesite maquinaria, necesite trabajadores. Entonces, el monto de su inversión va a ser demás. Es simplemente que tengan en cuenta cuando hablamos de medios económicos, hablamos de la sumatoria de los dos conceptos. De mis medios de vida y los medios que yo necesito para llevar mi proyecto adelante. Est estos medios que yo necesito normalmente es en la cifra que nos da el plan de empresa. Cuando hacemos el análisis económico de la empresa. Entonces, la sumatoria de fondos, ¿Debes sí, acreditar la suma sí. destinada sí, a sí. inversión sí, sí. Hay que acreditar. Vale, veremos que los medios de prueba. Si nosotros tenemos una línea de crédito o una financiación, lo podríamos probar de esta manera. O sea, lo que dice la ley es pruébalo con los medios de prueba. O sea, el medio de prueba es lo que lo que, tiene, lo que usted tiene que demostrar es que hay líquidos. O sea, que en el momento que lo va a necesitar, esto va a ser líquido. Entonces, esto es importante. Quizás yo pruebo pues, los millones en una cuenta bancaria y luego pues, el dinero de la inversión me lo puede dar a lo mejor un inversor. O quizás me han dado una subvención, o quizás me han abierto una línea de crédito. Cualquiera de estas cosas y, y, eh, que estoy diciendo valdría para aportar para al expediente. También como sostenibilidad. Es sostenible porque yo tengo los medios para llevarlo a vale. cabo. Entonces, solamente eh, que, la, que entiendan que la, es la sumatoria de estos dos conceptos. Y, mínimo, y lo que tenemos que acreditar es, es eh, o sea, no podemos quedarnos en, de por debajo del mínimo. Y bueno, y por encima es bienvenido todo. O sea, mientras más probemos, pues mejor posición estaremos. Solo eh, cuando hagamos la sumatoria de los dos conceptos no quedarnos por debajo. Porque esto sí puede ser una causa de innovación. ¿Es ¿vale? recursos económicos los ¿Sí? propios para los contenidos propios? No es mi caso, pero. No, no, hay no pero. Si no, para ahí alguno le sirve la pregunta. ¿Tiene que ser el efectivo, cualquier medio probatorio? Cualquier medio probatorio. ¿cuenta, ventana, bancaria, ¿cuenta, cuenta bancaria, cuenta bancaria, bancaria ¿sí, si no, si tenemos el dinero de en, en, en cuenta bancaria. Pues está muy bien. Si yo recibo, si yo recibo mensualmente rentas, que, que puede ser, tengo inversiones en mi país y mensualmente estoy recibiendo. Entonces, yo estoy acreditando que yo mensualmente tengo estos 570 mil o más. Para vivir. Eh, una nómina Una nómina, una eh, nómina. Si estás ejerciendo la actividad en España, entonces aquí habría que compatibilizar. Esto ya es otra autorización, pero... ¿Qué pasa? Que tú, tú podrías decir, con esto yo me mantengo, pero y el negocio. Por eso, hay que, disting hay que distinguir estos dos conceptos. Pero si yo no con combinamos... mi No. Claro, aquí, aquí hay que hacer una, una acotación. Si yo tengo una nómina, implica que yo tengo ya una residencia y una autorización de trabajo por cuenta ajena. Independ no sé tu situación, pero en dependencia, es de si decir, ¿cómo es extranjero si ya tenemos una autorización de presidencia de trabajo por cuenta ajena? Si queremos hacer la actividad por cuenta propia, necesitamos solicitar una compa O sea, decirle, decirle lo sea voy a los que son las yo ya he esta actividad, pero también quiero revisar. Y en ese caso tendríamos que aprobar también el plan de empresa, el informe de valoración. O sea, para que nos tengamos una autorización. Los requisitos para que nos otorguen una autorización de trabajo por cuenta propia son los mismos. Ya sea si venimos de un régimen de estancia, si solicitamos desde el tercero de nuestro consulado o si hacemos un cambio de residencia a residencia, o si pedimos una compatibilidad. Aquí he hablado de, de cuatro instituciones diferentes, pero realmente siempre que se va, si usted quiere demostrar de que usted va a, a ese extranjero y va a ir adelante algún proyecto, va a tener que cumplir estos requisitos de mi plan de empresa, que alguien mire mi proyecto, o sea, que no me mire un informe de evaluación, que tengo los medios de comunicación. Vale. Pero sí, quizás la parte de la supervivencia, o sea, el, lo que estamos hablando de los 5.79, lo puedes probar como una nómina, siempre y cuando estés en el proceso correcto. O sea, aquí lo que pediríamos es una compatibilidad. Yo pido a la administración que me deje trabajar también por eso. Y de repente es una autorización para trabajar en esta escena y hace, ponele dos años que está trabajando. Hay detalles que son importantes, porque a veces los dos años, los, esto no puede variar la autorización. No, uno. Claro, en la casística luego es lo que yo le estoy explicando. En sí. conceptos generales, pero la casuística luego puede ser. La, la pregunta congresa ¿Sí? es si de repente yo soy un empleada, ¿Sí? un año y quiero hacer un proyecto, el que tiene que autorizar el Estado que yo a la actividad. Sí, ¿Es así? Sí, sí. Claro, le, eh, aquí hay que saber que nosotros necesitamos como extranjeros dos bases. Una base es para residir en el país que podría decir permanecer en el país, porque ustedes ahora mismo que tienen una instancia, tienen una base legal para permanecer en el país. Y luego para ejercer la actividad necesitamos una autorización de trabajo, de o sea, cuenta propia y cuenta ajena. ¿Qué pasa? Que hay tarjetas de extranjería que contienen las dos autorizaciones, en el caso de la residencia para cambiar de comunicación. En ese caso, pues nos permite tanto trabajar por cuenta propia como por cuenta ajena, y no hay que hacer esta decisión. Pero el viaje normal que hace el extranjero por la normativa, porque el cambio de es normativa comunitaria, normativa de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, el viaje normal que hace el extranjero por la ley de extranjería, la ley 4, de los derechos de los extranjeros en España, ese viaje normal es, primero tenemos un, auto, una, una, un título para recibir, y ese título va a venir asociado a una, a una autorización de trabajo, o por cuenta propia, o si solicitamos prestar, una autorización por cuenta propia. Al revés, por cuenta ajena, en este caso, este y por cuenta ajena, que es lo más normal. Cuando nos pedimos la calle, lo que pedimos es, por, lo normal es que no solicitemos por cuenta ajena cuando presentamos un contrato. Si presentamos un contrato de trabajo, una, que un, un empleador nos está ofreciendo la posibilidad de trabajar por cuenta ajena, la administración dice, pues usted lo que quiere es trabajar por cuenta ajena. Si presentamos un plan de empresa con todos los requisitos, pues entonces usted me está solicitando trabajar por cuenta ajena. Si yo ya estoy en uno de los dos regímenes, o sea, que la tarjeta lo pone específicamente. Si yo ya estoy en uno de los regímenes y quiero compatibilizar, me pediré la no compatibilidad. Pero qué paso a paso que vaya dando, voy a, tener, voy a necesitar una autorización. Hasta que no llegue a los cinco años. En los cinco años me no podré pedir una presidencia eh, de la duración. Y esto, esta necesidad continua de que me autoricen va a quedar atrás, en el olvido. ¿vale? Entonces, avanzamos y luego yo creo que podemos ver las preguntas que le queden. Eh, Particularmente, estoy abierta a que, a que me pregunten lo que sea. El caso específico de los estudios. Me pueden decir, eh, mi proyecto quizás no tenga eh, esos atisgos de innovación, yo estoy más en un sector tradicional, sin embargo no me quiero volver a mi país de origen a solicitar un visado. esto que me has dicho no me vale. En ese caso, con una autorización de estancia, usted podría pedirse una autorización de trabajo por cuenta propia. O sea, en este caso no solicitamos residencia y trabajo por cuenta propia, que es lo que he explicado hasta ahora. En este caso, simplemente solicitamos autorización de trabajo por cuenta propia. Presentaremos lo mismo, o sea, el expediente es básicamente igual, porque no tendrá actualidad nuestro plan de empresa, no tendremos que presentar este informe de valoración, tendremos que presentar pues, las pruebas de la sostenibilidad de nuestro proyecto y todo lo que hemos conversado. El expediente es igual. Sin embargo, lo podemos presentar mientras estamos en este periodo. de crisis. ¿Qué pasa con esto y por qué no se tramita? ¿Por qué no es de lo que más escuchamos? ¿Por qué no es lo que cuando conversamos entre nosotros, alguien nos dice, yo puedo facturar y yo ya, ya tengo una autorización de trabajo por cuenta? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos ya la madurez necesaria, o sea, cuando hemos llegado y quizás eh, tenemos ya la solidez, eh, quizás hemos pasado por el de Emprende y tenemos claro que vamos a montar una empresa, a lo mejor estamos en el mes 6 o el mes 7 y mi autorización de estancia es por 12 meses. ¿Qué pasa? Si en ese momento yo solicito una, autoriza, una, una solicitud de autorización de trabajo por cuenta propia, la administración quizás se demore tres meses en contacto. Cuando me llegue esa autorización, yo quizás estoy finalizando ya mi periodo de estancia. Y la limitación que tiene esta autorización es que va de la mano con mi estancia estancia. Entonces, a veces no es conveniente. Cuando es conveniente, y cuando eh, sí se puede recomendar para periodos largos de estancia de Y esto existe. ¿Quién se viene a hacer un grado? Va a estar cuatro años. ¿Quién se viene a hacer un doctorado? Pues quizás esté hasta cinco años en un periodo de estancia. Entonces, ¿valdría la pena solicitarte? Yo, si ya tengo el conocimiento, si ya he venido a esta conferencia, ya sé que me puedo solicitar una autorización de, de trabajo por cuenta propia. O quizás los que están en remoto, que, que están pensando a lo mejor en venir a hacer su máster. En el momento que yo llego, pues lo presento. Y así doy margen a que cuando me llegue a mi autorización, yo todavía tenga tiempo de estancia. Que siempre tendré la posibilidad de ese tiempo de estancia de prorrogar. Así, si yo te, pues, empiezo a, a estudiar otro máster, pues mientras yo prorrogo el periodo de estancia, si ya yo tengo una autorización para trabajar, se mantendrá mi autorización para trabajar por tanto. No es el escenario que realmente a los extranjeristas más nos gusta, porque lo cierto es que nosotros eh, tratamos siempre de que el estudiante, o sea, de que en el régimen de estancia esté lo menos posible, porque ciertamente es limitador de derechos. Y limita, por ejemplo, la mayoría de ustedes que son iberoamericanos, pueden obtener la nacionalidad a los dos años de residencia. El tiempo de estancia no les, no les computa. Con lo cual, lo que solemos eh, recomendar es que salgan lo antes posible de, de este periodo de estancia. O sea, lo antes posible de acuerdo a las regulaciones y de acuerdo a las autorizaciones que se prevé en materia de extranjería. Pero si, si tenemos que escoger, si cuando miramos el, nuestro proyecto y miramos nuestros objetivos, tenemos que tomar una decisión, y quizás entre esa decisión está prorrogar la estancia o, o tomar una residencia, valdría la pena eh, irnos a unos periodos de residencia y no mantener esta estancia. Pero sin embargo, si yo ya lo que me vine a hacer es un doctorado, y estoy aquí cuatro años, pues esta es una solución viable, o yo tengo pensado de antemano, ya yo sé que yo cuando llegue el periodo de finalización de mis estudios, voy a tomarlo más. Pues si yo ya tengo la, mi traba, mi, el trabajo, eh, ya yo lo tengo hecho, o sea, ya yo tengo consolidado mi proyecto, y quizás, si seguimos con ese ejemplo de la agencia de marketing, yo tengo los clientes, yo lo que quiero es capturar. Pues yo me solicito esto, y en el momento que me llega la autorización, yo ya estoy emitiendo facturas. Y voy trabajando mientras voy estudiando. ¿no? emitir facturas, pues, se tiene que tener una autorización para, para eso porque se tiene que dar de alta como autónomo, porque hay que pagar impuestos, porque así no nos va a tocar la puerta, porque nos va a tocar la puerta de la seguridad social. Entonces, eh, eh, quizás una factura eh, de un servicio eh, puntual, pero cuando lo queremos ejercer, como una actividad regular, pues necesitamos una autorización. ¿sí ¿Sí? pedir en qué momento? O sea. en, el, en el momento que estamos en la estancia estudiante. Esto se puede solicitar. ¿Ustedes lo podrían solicitar? ¿Y, ¿cuál es el pues dependerá de la administración y de la comunidad autónoma. Madrid es bastante tardada, pero tienen hasta tres meses. Es lo que hay que tienen hasta tres meses. ¿Se pueden pasar de los tres meses? Se pueden pasar de los tres meses es algo que ciertamente nosotros eh, es una decisión que quizás tomamos tomemos al principio yo tengo claro de que ya yo trabajo en marketing en, en mi país y soy muy bueno en esto y facturo en mi país y yo quiero llegar allí y, y, y tengo clientes ya quiero llegar y facturar pues en el día uno que yo tome mi tarjeta de estudiante estudiantil me solicito una autorización claro voy a tener que, que presentar todos estos documentos que, que hemos conversado eso hay que tenerlo preparado pero bueno, estamos en condiciones de poderlos preparar y, y que no nos asuste en los procesos administrativos que al final son vencibles. ¿Vale? Vamos a ver... Eh, las, sí, perdón, perdón, sí, sí. Este, no sé si lo no mencionaba. En el momento que se solicita, y bueno, se da la autorización, generalmente lo hacen con un tiempo, de, con un periodo de, de prueba, qué sé yo, que al principio dice, vamos a darle un año o definitivamente dice, sí, eso tiene años No. Eh, no nos van a dar por el tiempo de estancia. Nuestra tarjeta, nuestra tarjeta de estancia estudiantil, si no nos han dado por un año, en el momento de que nos den una autorización de trabajo, por cuenta pues, propia, no la van a dar por el tiempo que le a la tarjeta. Ese es el hábitat que tiene este proceso. Por eso es que mencioné exactamente. Sí, ¿Qué pasa? Que sí, en, ese, en el momento que nosotros lleguemos a la finalización del periodo de licencia en esta tarjeta, nosotros solicitamos una prórroga, no tendremos que volver a pedir la autorización de trabajo, ya no la tienen Pero se no, no se la, tarjeta. O sea, que, eh, eh, la parte que hay que entender es que necesitamos dos títulos. Uno es para estar en el país y otro es para trabajar. Mientras tengamos un título habilitante para estar en el país, pues podremos seguir trabajando. Si ya nos han dado la autorización para trabajar por cuenta propia, no tenemos que volver a decir a la administración, vuélvame a autorizar, lo que tengo que decir a la administración, yo sigo estudios, lo robo en mi tiempo de estudios. Y, ya, y la tarjeta automáticamente va a salir con esa autorización de trabajo, porque ya está en el sistema, que ya usted tiene una autorización de trabajo por Ahora, trabajo. ¿Vale? Lo que mencionó de los cinco años en el que se da una residencia, ¿tengo que estar en esa de prórroga y también Claro, una, el, el viaje que hace el extranjero desde España normal es un año, luego una, reno, una renovación, una modificación, está dos años y luego dos años más y finalmente se toma la tarjeta de la residencia Este es el viaje más común. Pero cinco años se no, no, no, no, no, tres años no. Tres años, arraigo? El arraigo social es para pedirse una residencia por arraigo social que nos no va a dar una residencia por un año. O sea, el arraigo, los, los tres años es en condiciones de irregularidad. Yo no tengo estancia estudiantil, yo no tengo nada, yo estoy en el parque irregular. Me tengo que esperar tres años para solicitar un arraigo. El arraigo es una, una, una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Y es cierto que no las dan. O sea, no las otorguen si cumplimos determinados requisitos, pero uno de los requisitos es haber permanecido en España por tres años. Y cuando en el momento que la estemos solicitando, estemos en situación de seguridad. ¿Vale? Si somos estudiantes y hemos prorrogado, y hemos hecho tres prorrogas, no, no solicitaremos a raíz, no es la lo que nos toca. Solicitaremos una modificación. A una necesidad de trabajo por cuenta ajena o por cuenta. Perfecta. Y esto existe. Esto, no, esto es esto es lo que se hacía antes de lo que voy a explicar ahora. El viaje que hacían los estudiantes antes de 2008 era prorrogar, prorrogaban, algunos se sobrecualificaban, y esto es cierto. Tenían tres másteres, y a lo mejor no necesitaban. Tanto, tanto, tanto conocimiento necesitaban poner esto a trabajo. Y poner todo este conocimiento y esta formación a hacerlo. Entonces, la solución, y esto eh, ha sido como el gran salto, y, y ha sido como, como bueno, como esta cura para, para este mal, es la residencia para la búsqueda de empleo y la residencia para prácticas profesionales. Esto se incorporó a la normativa española en 2018, por transposición de directivas europeas, se ha incorporado a la ley 14, la ley de los emprendedores, esta la, es la disposición 18 y 17. Y regula la forma en que cuando terminamos estudios podemos adquirir una residencia directa. ¿Sí? ¿La residencia para prácticas sí. profesionales? de la nacionalidad sí todo lo que sea residencia cuando cuando salimos del régimen de estancia todo lo que sea residencia mientras tengamos una continuidad lo que no podemos hacer es tener una residencia que damos irregular regular y y luego pero mientras sea continuo y tengamos dos años para los dos años con esta continuidad podremos solicitar otra la nacionalidad española porque es nuestro derecho como la vale entonces vamos a ver estas dos residencias y aquí yo sí quisiera decir que muchas veces lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para consolidar ideas, tiempo para que se madure también nuestro, nuestro proyecto. Tiempo para aprender, para adaptarnos, quizás para ver otros modelos, otros roles. Si estamos en empresas podemos ver quizás cómo actúan. Entonces hasta tiempo nos pueden dar cualquiera de estas dos autorizaciones. Es la residencia para prácticas profesionales y la residencia para búsqueda de empleo o emprender un, un negocio que tiene un apellido. Siempre decimos búsqueda de empleo porque lo, lo, lo primero que nos viene a la cabeza no nos va a dar un tiempo para que encontremos trabajo trabajo. No nos va a dar un tiempo también si queremos luego emprender un negocio que lo podamos hacer. Y la ley entiende que, nos, que tenemos 12 meses para eso En 12 meses usted encuentra un trabajo. El trabajo tiene que tener requisitos específicos, o sea, no, el, el trabajo necesita... Estar acorde a lo que hemos estudiado. Y si queremos montar un negocio, simplemente cuando lleguemos al año, o sea, esos 12 meses, podemos presentar una modificación, tanto para una residencia y trabajo por cuenta propia, que es lo que nos, nos ocupa hoy aquí, porque estamos hablando de emprendimiento, pero si fuéramos a trabajar por cuenta general después de ese año, también podríamos presentar una residencia y trabajo por cuenta. ¿Vale? Entonces, estas dos autorizaciones es comprar tiempo, comprar tiempo para que nos prepara. Primero, nos aseguramos de ya tener una residencia y ya esto es un paso elemental. Segundo, ganamos tiempo para consolidar ideas, para consolidar proyectos, para validar nuestra idea de negocio quizás en paralelo. Estas eh, podemos solicitar una residencia para prácticas profesionales siempre y cuando hayamos terminado en nuestros estudios o estemos a punto de terminar. Se puede hacer a través de un convenio de prácticas profesionales o a través de un contrato de prácticas profesionales. La residencia para la búsqueda de empleo o emprender un proyecto empresarial por su parte. La podremos solicitar cuando tengamos el título en la mano. Hoy hemos grabado los créditos de, de, de los derechos del título y siempre y cuando hayamos terminado pues, unos estudios dentro del nivel eh, europeo de calificaciones 6, 7, 8. Será grado, máster o doctorado. Son dos residencias muy socorridas para el momento que tengamos que decir, y ahora qué. Y ahora qué, si yo, mi proyecto quizás no cumple con esos requisitos de innovación, o quizás yo no me quiero volver a mi país de origen a solicitar una residencia de trabajo, por pensar, okay. o ya el tiempo de estancia se me está acabando y no me interesa, pues, prorrogar la estancia. Entonces, cualquiera de estas dos variantes la podríamos solicitar. Ganamos ese tiempo. Y finalmente, si cuando lleguemos el año persistimos con esa idea emprendedora que yo te, te, te espero que sí, pues podamos hacer esa modificación a una residencia y trabajo por cuenta propia, pero ya desde el territorio nacional. Ya no se nos exige, vuelva a su país de origen y pida un visado Ya estamos haciendo una modificación de residencia a residencia. Y hay una figura específica que se, que se denomina modificación. ¿Vale? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, por supuesto, mi proyecto es innovador, puedo probar el interés económico para España, que me solicito una residencia para el Tengo un proyecto tradicional, lo que me voy a abrir es un bar, una academia de baile, pues me solicitaré un trabajo de residencia y trabajo por cuenta. Lo que voy a tener que solicitar en mi país. Si ya me encuentro en España y tengo mi negocio sólido y estoy por estancia, tengo la facultad de solicitar una autorización de trabajo por parte de que... si por alguna de las casualidades ninguna de estas alternativas me vale me puedo esperar a terminar mis estudios encontrarme una empresa para hacer prácticas profesionales y que me ayude con la tramitación porque la empresa para las prácticas profesionales se tiene que involucrar en el proceso o simplemente me pido tiempo, le digo a la administración de ese tiempo para cuando yo encuentre un trabajo, pues se lo pueda tramitar o, si no, cuando yo consolide más mi negocio, pueda emprender. ¿Vale? Visto esto, yo sí quisiera eh, terminar. Y bueno, voy a dar paso a que, a que pregunten lo que. Es. Esto genera mucha, mucha casuística, y lo que les comentaba con Miguel Ángel que cada supuesto al final es un mundo. Nosotros nos gusta decir que hacemos trajes a la medida, porque luego es cierto de que ustedes tienen eh, el proyecto emprendedor. Tenemos la, los objetivos a corto y a largo plazo, y es lo que le va a preguntar ciertamente. Quizás si se va a una consulta de extranjería, le van a preguntar estas cosas, pero las circunstancias personales las saben ustedes. Entonces, estas son las, estos son los tres eh, elementos que debemos tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Si quisiera terminar, como no interpretar eh, la necesidad de una autorización administrativa previa como una barrera, vamos a interpretarlo como una oportunidad de crecimiento y como este primer escalón que tenemos al final que cruzar y el primer paso para llevar nuestro emprendimiento hasta donde lo podemos poner. Una oportunidad de crecimiento y lo que hemos venido a hacer es crecer, que no nos asuste ninguna barrera administrativa. que ¿Vale? lo que quieran preguntar, estoy a su disposición. Dejo también los teléfonos del despacho, dejo además el correo, si ¿Sí les queda algunos saludo. Tienen la vista. ¿Sí? Eh, una consulta. Mira, puedes poner en la presentación donde están los valores que se deben para la presentación? Ese valor, o sea, si yo tengo socios en el emprendimiento, ese valor es ¿Por todos los socios que pertenecen al emprendimiento o es por cada uno de nosotros? Va a depender. Si los, los demás socios también son extranjeros sí. ¿sí? se van a querer solicitar también la misma recibida. Entonces tendremos que probar. Cada uno es, es, Exacto el negocio va por... O sea, tenemos que tener en cuenta que estamos ante dos criterios el negocio va por un lado el negocio va a ser la cifra que nos den por plan la empresa en este caso el ejemplo de costos son 10.000 los 7000 los probará cada uno o sea, yo no tengo que tener el dinero para, que se, para mantener al resto de mis socios, cada uno. Tú tienes, tienes que demostrar que. Tú puedes estar demostrar en que es. Y luego puedes, no. tienes que demostrar que vuestro negocio. Eso. Si, es. no estar en si somos varios, si somos varios, y los demás también son extranjeros, pues se tramitarán su propia autorización. Y al tramitar su propia autorización, van a tener que demostrar que yo tengo que tener medios de vida, sus propios medios de vida. En los medios de vida van asociados a la persona. El negocio, pues se valorará como el equipo de frente. Entonces, quizás a lo mejor tu pregunta va más encaminada a que si yo el monto de la empresa lo tengo que tener yo. Entonces, por eso, vamos a identificar. Mis medios personales los, los pruebo yo. ¿eh? Yo soy la que tengo que saber si, si puedo vivir en España 12 meses, aunque mi empresa no es vale Ahora, si yo lo que voy a poner es una, una empresa que necesita quizás industria, o, o que tenemos que alquilar maquinaria, eh, que tenemos que quizás alquilar este local, eh, o sea que hay una inversión a lo mejor significativa y tenemos somos tres socios y estamos, eh, cada uno va a aportar la tercera parte de la inversión. Perfectamente. ¿vale? Esto puede ser. En el momento en que definamos la forma jurídica de la empresa, lo más normal es que montemos con una sociedad. Gracias. Eh, Claro, vas a montar una empresa y ahí harás la repartición de esa empresa. Y tú puedes tener el 70% que tendrás que demostrar que tienes el 70% de inversión. Otro tendrá el 10 y otro tendrá el 20. Si sí, eso, es, eso es para estar en España, es decir, cada uno tiene que mostrar que puede estar en España. Y a partir de ahí vamos a hablar de la empresa. que tú tienes el 70% y tienes que demostrar el 70%. Yo creo que tu pregunta estaba más encaminada en, en ver si, bueno, mi inversión, es si yo tengo socios, si la podemos repartir. Cada asociado a su aportación, independencia. Lo que, lo que tenemos que garantizar los medios. O sea, tenemos que garantizar si hemos puesto en nuestro plan de empresa de qué vamos a necesitar. ¿20.000? Pues la sumatoria de lo que aportemos los tres tiene que ver con Con eso ya está ¿Vale? Hay que demostrar que es viable. Y para eso es más eso? Pues, Más preguntas, por favor. Y los que, los que están en, eh, online. Se han preguntado. Bueno, ahora podéis hablar de vuestros ejemplos, que es un poco lo que claro. está haciendo, ¿no? vuestra casuística en particular. Yo quería hacer una pregunta. Sí. En el caso de la... Sí. En el caso de la... Para uno tener con el tiempo para pensar y proyectar en el negocio sí. que uno quiera, puede ser a través de un pero un curso eh, privado o tiene que ser oficial? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Daniel, muy buena pregunta. Eh, hay que probar que, es que estemos en el, marco, en el nivel 6, 7 o 8 del marco europeo de calificación y nos exige que la universidad esté en el nivel calificación. atención hablando de la presidencia ¿Qué sucede si ya termina? después bueno, de mi este caso, pero uh -huh. quiero continuar. Pero vale. si quiero empezar... Ya, pero, por, ¿no? idea es Vale, es Ajá, Vale, vale. pues Exacto. No, no. Pero, vale. este, ¿qué pasa si durante ese tiempo, cuando sí. ya consultamos la autorización el precio de la Ya, consolidado, sí. pero ya la prolongamos sí, y ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues aquí nos obliga... Eh, eh, tienes dos alternativas. O te vuelvas a tu país de origen y solicitas esta visa, O hacemos otra pregunta. Cuando lleguemos a los tres años podemos hacer la múltiples. En la ley. O sea, en la ley. Artículo 200. Usted, artículo reglamento. No necesito otro ¿no? no, bueno, ¿no? no te pasa. Cuando llegues a los tres años... El, la, el artículo, este artículo lo que, lo que regula es que si tenemos tres años en una estancia legal, podremos hacer una modificación a cualquier otra residencia del régimen de estancia. En este caso, podríamos modificar a una residencia por cuenta ajena o por cuenta ajena. Siempre y cuando hayamos prorrogado los tres años. Es el camino que comentaba y hacían los, los, todos los estudiantes antes que salieran estas residencia residencias. ¿vale? prorrogaban, prorrogaban y así, o sea, estemos, podamos demostrar que, que tengamos prórroga de tres años y luego ley y simplemente presentamos un proceso de modificación. Lo, lo, a ver, los cinco es cómo preciso. ¿vale? Pero, pero es una alternativa, es una alternativa viable. ¿Qué pasa de que es lo que comentaba? Toda la casuística nuestra no la sabemos nosotros. Y quizás pues, conveniente a mis, a mis objetivos a corto plazo, pues es seguir estudiando, seguir formándome. Y si yo ya tengo eh, los de del negocio que sé que va a facturar, pues me puedo solicitar eh, esta autorización de trabajo. y que es muy legítimo, muy legítimo. Y, y nos permite pues, hacer lo que queremos y seguir. No sé, si, nuestro, si nuestros estudios son compatibles, porque muchas veces los másteres son pues, viernes y sábado, eh, tenemos todo ese tiempo realmente para poder compatibilizarlo ¿no? con un trabajo por cuenta propia. Y hay muchos, hay muchos tipos de, de, de proyectos que no necesitan una inversión, pues. Y ahora mismo, pues, estamos todos trabajando, que con un ordenador, pues, hay muchos negocios que son un emprendedor con un ordenador. Y, ¿vale? Una, una pregunta que sí. El, si yo solicito la residencia por búsqueda de empleo, Sí. El problema es que si en un año no tengo ese empleo, no hay prórroga, no me toque ir. Claro. Es entonces, que eso, eso tenerlo en cuenta, porque pero, es una solución, pero si en un claro año la encuentras. No es una solución. Bye bye. En, en un año podría venirme y solicitar una residencia eh, para emprender un, no sé, un proyecto. O sea, tengo estas dos variantes. O, o en este año yo encuentro un trabajo y este trabajo tiene unos requisitos. O sea, no es, No es, yo es, es, No exactamente. No es. La, la, la, esto se sí tiene una instrucción, la, las dos residencias tienen, tienen las instrucciones de aplicación y las instrucciones son claras en cuanto a que el trabajo que encontramos tiene que tener relación con lo que hemos estudiado. Entonces ahí, pues atender esto porque eh, puede ser lo que, se, lo que se tuerza en el futuro. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de cuando llegue ese año, pues presentar una residencia y trabajo por planta propia. Ya en, en un ámbito de residencia. Modificamos de residencia a residencia. No nos volvemos a nuestro país podemos salvar esa situación cuando llegue ese momento con dos variantes: bueno, O tenemos ese trabajo o nos abrimos un negocio de Y pasamos por la tramitación que hemos visto, de que presentar esta empresa, de que no lo valide cualquier asociación de autónomos y de presentar el proyecto, pero ya aquí en una oficina de extranjería, en condiciones de seguridad, lo podemos presentar 60 días antes, 90 días después. Lo recomendable que sea 60 días antes, no irnos a los periodos ya de existencia. Claro, pero yo lo digo porque hay muchos estudiantes que decís, no, lo que voy a hacer es pedir la residencia a buscar empleo. ¿Sí? Y eso es peligroso, porque si no consigues el empleo, tienes que hacer eso a cuenta propia. Claro. Y hay que presentar otro proyecto, proyecto de empresa que te lo autorice. Es, pero es cierto, es ¿no? Es cierto que, eh, pero no da tiempo. El enfoque sí. que yo le doy es, a veces, pues mira, simplemente llega un momento en que hay que tomar una decisión y ganamos, compramos aquí. Ese tiempo hay que saberlo utilizar, obviamente, o, o encontramos la empresa o mm, apostamos por nuestro proyecto personal, que a lo mejor es lo que siempre hemos querido, apostar por ese proyecto personal. ¿Qué nos va a evitar llegar a este año tener que regresar a nuestro país de origen porque podemos presentar entonces el, el proceso de residencia y trabajo propia propia desde el territorio nacional? Terminamos el estudio, mm, nos pasamos a una búsqueda de empleo o mm, el desarrollo de un proyecto empresarial. Cuando llegamos al mes 12 o dos meses antes, podemos solicitar desde aquí esa otra presidencia. Sin mover. Claro, ahora es cuando eh, vosotros estáis en de, eh, muchas veces empezáis a pensar, ¿cómo puede estar un año más? Y aquí tenéis la opción oficina, tengo el plan de negocios con 120 profesores a vuestra disposición, para que ese TCM sea perfecto, para que ese plan de negocios sea perfecto. Aquí tenemos Promoción Justicia en segundo, me ¿no? tiene mención, Pues eso cuando quieran presentarlo será una de las cosas. Que, oiga, yo lo hice en una escuela de negocios que salgo, no, es el segundo... en mi experiencia es 70%. Y eso lo van a valorar 70, mucho. 70, pues, Entonces muchas veces tenéis que ir más allá de qué voy a hacer, es que no encuentro pues, trabajo, es que, no, es que aquí tenéis una oportunidad. Y encima os obligamos a que hagáis un plan de negocios. Pero lo que no os podemos obligar es que lo hagáis. De. Porque es que hay veces que nos ponemos unos planes de negocio. Nuestro plan de negocio y es viable. que lo presentáis en cualquier sitio. No, vamos a hacer una inversión de un millón de euros. ¿Dónde la sacáis? Bueno, me lo van a dar. Bueno, vas a ver cuando vayas a presentar esto. Lo que me lo van a dar es lo que vais a hacer. Y habéis perdido una oportunidad. Chicos, las oportunidades no se repiten. A ver, de de, de profesionales, tenéis ser de frente, tenéis muchísimas cosas. A ver, en vuestra tarde que lo vais. Lo y os va a solucionar el futuro. Encima vais a tener un trabajo y vais a tener un dinero. Y estáis pagando por eso, que eso tampoco lo esté regalando. aquí Es decir, que no se os pongamos quietos de profesores a todos, porque no os damos un tutor, os damos todos los tutores de comercio. cada área de el... nuestra cara bonita, pero por eso, lo pagáis. No, pero cada área de la media del plan de negocio puede ser validada. Si tenemos un profesor que nos está dando marketing, revísame mi plan de marketing de mi plan de negocio. Hacer preguntas, o sea, si tienes este marco, pues si a lo mejor el profesor no tiene tiempo material para, para ver todos los planes de negocio de, de todos los estudiantes, pues en el momento pero lo tienen frente, hacerle preguntas. Yo creo que yo lo he proyectado de esta manera. Dame tu opinión. Validar cada área, si, si al final están a su disposición. Ya, ya sí, eh, Okay, yo quiero empezar a el crecimiento y termino en el primer máster. ¿Esto es uh -huh. ¿no? para algún máster? ¿Sería para provocar, para que necesiten comprar tiempo? Sí. Pero no, yo lo puedo hacer desde el primer título, como no yo sé, este. ¿Desde ya? Sí, realmente lo podría presentar desde ya. O sea, no ¿no? o sea si, todo, si te queda tiempo de estancia legal, yo podría presentar desde ya. ¿En tú? qué momento tú estás? O sea, el, el, el, aquí lo que tenemos las preguntas, las preguntas del principio. ¿En qué momento estoy? ¿Estoy en el momento de que me queda un mes? ¿Que me quedan dos meses? El problema es que tu es negocio... Es, es, estás empezando. No, pues, su negocio no puede muy difícil que vaya por, por emprendimiento, por innovación o por tal ¿Cuál es el Más negocio mejor, Cuéntame, o sea, si, si, si, si alguien me quiere encontrar el negocio por pues pues bueno, no, favor? Sí, sí, la verdad estamos se trata de yo soy psicóloga en mi país de compañería, de la área de salud, en entonces tengo muy, somos muy de cerca lo que es el programa. entonces la idea es que, con el título de recursos humanos porque muy largo está cómo se la homologación sí. por entonces con el título de recursos humanos ofrecer a las empresas el servicio de este de, consultoría de pues, sí con consultoría en una rama de, de, de recursos humanos eh, enfocada a la, a la felicidad, o sea un trabajo formato se sí, interesa interesante, llegar a eso de, de, de, a amarrar al aliado este mm. sostenerlo con, ¿Dónde está? Vale, esto sería al final un negocio tradicional, un, un servicio, estás prestando un servicio a un nicho de mercado específico pero es un negocio al final es tradicional como la, la clínica, no como la, este, es un negocio que hemos, aunque pongamos estos elementos de innovación, porque quizás esto ha surgido más en este siglo de, de que vamos tanto con el estrés y tal y, y es cierto que, que hay que tener más foco en, en, en lo que queremos y que nos genera felicidad pero sigue siendo un negocio tradicional de, al final, soporte consultorio. Entonces, yo me enfocaría más, me podría enfocar en lo que es una necesidad de trabajo por cuenta propia. Si no te quieres volver a tu país a aprendizar este proceso, aquí podrías pedir esta compatibilidad. Si tu idea es seguir estudiando, solicitar la, solicita la autorización de, de trabajo por cuenta propia. Ah, terminate. O sea, si tú estás así, empezaron en marzo, empezaron en marzo, ¿no? vale, pues te queda todo, toda la tarjeta presenta otra O sea, prepara el plan de negocio ¿Y puedo, o ¿no? puedes presentar y cuando prorrobes, pues se te prorroga ¿Sí? de la misma manera Ok, la a mí si pasa. Este, aquí solicitan lo que es la práctica, ¿verdad? Entonces, sí. yo tengo que llevar una práctica para validar el eh, relacionado a recursos humanos, y esa que no es experiencia. Si lo tienes en tu país, lo puedes probar. Si, si, si has hecho algo parecido en tu país, pues en lo que hemos visto, Entonces, cartas de recomendación del cliente, y, pues, sí. exacto, yo, yo, el, aquí tú validarte, vos estás diciendo yo tengo la formación y ya lo he trabajado, lo he hecho en otro lugar. Yo si estoy tomando simplemente el cliente, pero las necesidades siguen siendo las mismas. Entonces prueba esta experiencia, lo, lo puedes probar. Pídete cartas de recomendaciones de, de clientes, de colaboradores. Más ya. ya bueno no, De aquí no puedes porque no has existido. Tu experiencia está ahí, no pero, pero es perfectamente válido. Tú simplemente has cambiado. Algo bueno, que piden recomendación de los profesores. Sí, sí. Bueno, bueno, los profesores, yo creo que no hay no ningún problema. Entendido. Bueno, <risa> pues es perfectamente válido. Y es un negocio, además, que no tiene una inversión significativa porque realmente eres tú, con tu talento y tus habilidades, y cuando lo quieras, te pues llevará más. Quizás contratarás, quizás crearás equipo. Pero de momento lo puedes sacar adelante, tus solo Y es perfectamente compatibilizado con estudios. Entonces, esto sería un caso típico: es eh, perfectamente válido. Si tu idea es otro solicita la, la, la autorización de trabajo. Y más, si tienes, te van a desarrollar el plan de empresa, valida tu plan de empresa. Y, y nada, y ánimo y adelante. Adelante, muchas gracias. Animarse, animarse, país, país. El, animarse a y preguntar sí, sobre esos cuando proyectos. En el plan de ¿no? Emprende, eh, los ritmos son distintos, con nuestro TCM. Si os conmigo, os lo he dicho. En el TCM tenemos un final, que es, es un caso marzo que hay que presentar, pero en el de Emprende hay que correr, es decir, ese plan de empresa pues hay que hacerlo muy rápido, porque los tiempos van en contra vuestra. Entonces hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Eh, aparte, los, pues, en el de Emprende os damos una lección y si luego esto va avalado, lo presentamos también porque hoy pues, hay una escuela de negocios, que la escuela de emprendimientos de negocios te eh, lo avala. Pues, también para ellos es un. están presentando cosas extrañas. Entonces, todas esas cosas las tenéis que aprovechar. Está en vuestra mano. No hay casos complicados. No, hay caso complicado. no, pero no hay caso ha no suyo es El suyo es de ¿Sí? innovación. Sí, el problema aquí fue. Eh... No, esto es una es, es, cuestión. A, a ver, a ver, te, te voy a hacer una cosa. No hay casos comunes. No existen casos no. complicados. Simplemente algunos hay que trabajar los más. Pero, sí, si es que tiene que ser de pesar. Si hay una solución. Eh, eh, eh, eh, te eh, puede te puede comento así si muy breve. Vale. las la películas es de todo. Vale. Pero la mía, eh, yo tengo mi mis papás chicos, mis jovencitos, y tiene 13 años. Uh -huh. Vení a estarse por el periodo de aquí. Uh -huh. Y él, como acompañante. El estado de franquería, mejor dicho, nombró el expediente, le dio a mi hijo y a mí no, por el mismo papel. ¿Sí? El, el abogado se negó a recusar, yo hice mi propio recurso ¿Sí? Ocho meses, como me tenían sí. que decir que sí, me contestaron cualquier cosa que no tenía, no tenía fundamento jurídico no en realidad era una realidad absoluta. Me dijo que no tenía sentido recurrirlo. Y ahora estoy pidiendo una residencia a través de mi hijo, que es español, hace nueve años, diciendo que depende de lo que se lo está haciendo. Todo para Ay, no a volver ver, tema, a tener. El, el, el, es, claro. este, el tema, no me volvería, pero el hijo estudia aquí. El que tiene tiene dos hijos, ¿no? sí. el, que, el que se vino por el estudio tuyo y, otro y el más es chiquito el, que está conmigo. Bueno. Ver, ¿es mayor es el que es internacional. nacional? Y el otro, sí. y el otro es el que sabe entonces contigo que tiene, entiendo, no está te estudiante y cuando tú te renovada y yo voy a la policía y me dice, ¿cómo es que usted lo tenga? No es mi problema, que tengo? Porque yo recursé y se siente el recurso de la reposición y bueno. De claro, vez. ¿qué pasa? A veces los recursos de reposición como antes la misma administración. La administración tiene que reconocer, yo he metido en lo he tomado. Entonces, a veces esto cuando funciona, y esconde un tercero con imparcialidad en sede judicial, ve el desastre que ha sido nuestra experiencia y le dice a la administración, se ha equivocado. No es que o sea, habría que mirarlo, pero tal y como lo pero estás contando. Se ser, no. y, o sea, habría que mirarlo, pero tal y como lo estás contando, no es posible de que, de que, en, ¿no? que tenga que ya... Don de don. Daño, sí. Daño, la que bueno, sí, realmente lo que... sí, sí lo llevas a un contencioso. Pagarán cosas, o sea, la administración paga las sí, cosas que se encuentran. O sea, la verdad es que prefiero quedarme y olvidarme de los zapatos y buscar o sea, la más fácil. El que problema que vas a tener, que lo, te lo anuncio, es que si eh, estás tramitando por, por tu hijo nacional, sí. tienes que probar, obviamente la dependencia. No, no, sí, se Y todo esa dependencia todo hay, todo que hay que probarla desde origen. O sea, sí. tenemos que decir, todo yo todo en mi país todo no he estado trabajando. Eh, quizás me vine a estudiar aquí y los estudios me los ha me los pagado. O mira. la situación de eh, eh, que vos venís con determinados no tan reales. No tengo... <risa> <una conexión. Okay. risa> <No, risa> vale. Pero bueno, es eh, esa alternativa que has encontrado. Eso me refería y, y practicaría todo de juego. Pero cuando tienes <risa> un niño en una escuela, corre el riesgo de que le malo, claro. el Estado español se vuelva a para a un pero o se equivoca mucho y me perjudique mi hijo con los hijos. Claro. Entonces eso es lo que ha hecho que no gaste cifras. Si deras el de dinero, te quedas vale. un año y medio, más de un año y medio. Si ¿sí? claro. ¿Sí? ¿Sí trabajas aquí. Ya, o sea, ya llevas un año y Sí. Y no trabajas. No. no. Vale, te va a quedar siempre la vida de la radio social. El radio es como esa, esa autorización sí, sí. de última radio que, que ya cuando sí. no tenemos nada más que nos hemos quedado irregular? los tres años. Dos si sí, hemos trabajado, o sea, si podemos probar que hemos trabajado seis Podría meses Podría tener la salida sí. de un trabajo altamente calificado, pero bueno bueno. El altamente calificado se solicita en situación de irregularidad. No, no importa, salvo. Habría que salir. Habría habría que. Con la empresa, que lo que pasa es pues, cuando son extranjeros no te queda tan fácil que uh -huh. ese, ese es el punto que tenemos todos. Right. Ahí un hay, que, hay que empezar desde el principio. De, pero, desde probar nosotros nuestra propia valida y es, es cierto que hay un recorrido que La prueba trabajando, bajando, o sea, la prueba, bajando, la, la prueba bajando, no, de inicio pues... No de, eh, importa desistir. No, a ver, ánimo, en, en todo caso siempre va a quedar en la calle social. Sí. Eh, tiene con toda la jueves, lógica de lo que... Lo que con, es. El, con el proyecto vuestro podéis pedirlo. Que me el... queda a mí la, la duda, por bueno. ejemplo, eh, Haciendo sí. si, si hay silencio, si es positivo o si es negativo. Hay una jurisprudencia del uh Tribunal -huh. Supremo que en el caso de la residencia definitiva te da que el uh -huh. silencio es positivo. Si la residencia es temporal, no sé si es positivo o negativo. No me Pero, la... Entiendo que me estás hablando del familiar de, de, familia, de comunitario. De de la la sí. Y después de esto, me queda la duda si puedo pedirlo desde acá, aunque yo esté con este procedimiento, uh -huh. o si con este procedimiento soy. ¿Soy ilegal, ¿Soy legal? ¿Siendo soy legal, soy legal? Mientras, cuando, en el, desde el momento que nosotros presentamos una autorización a la extranjería, sí. que nos va a meter un justificante y que estemos en un proceso, estamos legales en el país. Ah, bueno, pues, Usted está sí. en una situación legal, pero no, no sí. tiene, o sea, es, exacto, no tiene una residencia, no tiene una estancia, está simplemente uh -huh. en, un, en un estado de derecho, yo estoy en proceso. Bueno, pero me encanta no que me lo okay. has dicho porque es el motivo por el cual me peleó con mi abogado que me, me dice... Pero está ilegal. No está ilegal. No, mira, si tienes, el proceso, si tienes el proceso activo, realmente, o sea, no te podrían poner una orden de expulsión. No. Mientras usted está pendiente de una resolución. Conclusión, cambia. No, vale. A ver, yo no... He escuchado mucha gente y en la primera vez... Un abogado, por el hecho de ser abogado, de tener un título colgado, se la idea es muy clara, porque he escuchado mucho ¿no? bueno, pero la primera vez a pero es que era alguien, muy sólido de lo que dice. Vale, que es la primera vez y hace más de un año y medio que estoy. O sea, Y he preguntado, ¿es lo días es que me he quedado? Pero no, o sea, me decía, o sea, realmente no tienes una autorización que te va a permitir si trabajas, ni trabajar, ni en una residencia, pero que te mantiene legal en el país hasta que hay una determinación. O sea, tienes que tomarse una determinación, tienen que emitir una decisión, favorable o desfavorable, lo que sea. Pero la administración sí que Gracias. ¿Alguna pregunta tenéis? Sí. La la en el Social que tiene que seis meses Esa es la raíz laboral? la ya después de esos seis meses como pagando solicitar a ver, hay, eh, las circunstancias excepcionales en, en España es un tipo de utilización que no está. cuando se cumplen de, determinados requisitos. El más conocido es el radio social. O sea, cuando llevo tres años en el país, no tengo que haber trabajado porque se entiende que yo he estado irregular, o vengo de una irregularidad sobrevenida. He tenido una tarjeta y me he quedado en la ¿Qué pasa? Que muchas veces, eh, y es un trámite mmm, que le sucede mucho a las personas que se solicitan así que están en, en un tiempo con una tarjeta que les permite, no, no, no, no, eh, no es una tarjeta que sí, pero con un volante que les va a permitir eh, trabajar. Entonces trabajan por un espacio de tiempo hasta que les llega la denegación, si en su caso son denegados. En ese tiempo hemos trabajado y podemos acreditar que tenemos seis meses, si podemos acreditar que tenemos seis meses o más, pues podemos solicitar a lo que se llama el arraigo laboral, que es un tipo de circunstancia también excepcional, pero va, va a necesitar que nosotros probemos que hemos trabajado en el país. Eh, esto, el año pasado, pues eh, fue una... Se publicaron sentencias interpretativas en relación a, a, a lo mismo. Porque antes se tenía que denunciar al empleador. O sea, yo tenía que decir de que mi empleador eh, me, claro. me, tiene, me tiene en un régimen... Estaba que estoy irregular y me tiene en un régimen de Sin embargo, ahora... el decir que ciertamente hay circunstancias que se dan de que en, un, en algún momento hemos tenido una tarjeta que nos ha habilitado para trabajar y luego ya no la tenemos. Y realmente si ¿sí tenemos arraigo, tenemos un arraigo, un pues, puesto laboral Hemos creado un vínculo con el país y hemos cotizado y aportado a la seguridad social de la gestión. Entonces sí cumplimos los requisitos de dos años de estancia, estancia legal, o sea de permanencia en el país. No confundamos con estancia de permanencia en el país. Y seis meses trabajado, podemos olvidar el, el arreglo de verdad, perfectamente. ¿Sí? Ah. Sí. Mira Yo soy Peruana y yo he escuchado, pero no sé el detalle, que hay una especie de tratado, convenio, con Perú, con Chile, sí. para que si nosotros conseguimos un trabajo, podemos como que automáticamente tramitar la respuesta. Sí, sí. Pero tengo que regresar a Perú o te puedo hacerlo desde la no, aunque okay, no es nada... Lo puedes hacer. Bien. Ay, que... Enhorabuena, porque ciertamente los peruanos y los chilenos tienen ese especial convenio eh, okay. y que no les aplica la situación nacional del empleo. O sea, yo que estoy como estudiante, ¿podría postular un trabajo regular para poder solicitar eso? Claro, tú, pues, ¿O? Que tengo claro el, el problema es que tenemos que tener la, el apoyo de la empresa, porque para solicitar, eh, al final aquí lo que vas a solicitar, el, el solicitar es una residencia inicial de trabajo por cuenta ajena. Entonces, lo que la que hemos visto hasta ahora era por cuenta, propia. yo voy a hacerlo, sin embargo, si la empresa nos ofrece un trabajo, solicitamos un presidente de trabajo, por cuenta, para eso necesitamos la cooperación de la empresa, porque la empresa tiene que dar documentación. Es un proceso que normalmente el, el, el, el, se tramita, o lo tramita la empresa si tiene el expertise, o si tiene el, el, el abogado de la empresa lo puede hacer, o casi siempre se externaliza y busca el despacho especializado, porque necesita documentación como... Escritura de Constitución, los impuestos de la empresa. O sea, hay documentación sensible que al final mmm, se presenta a nombre de la empresa. No es, que, no es que usted vaya a la oficina de extranjería y presente el proceso. Sino que cuando nosotros los despachos de extranjería lo solicitamos, la empresa nos autoriza a presentar. así siempre es lo que se hace. La empresa se pues, la documentación, te da la autorización y usted tiene ya la documentación sensible que no se la, normalmente no se le entregan a los, eh, al trabajador, porque estamos hablando de... de, de el impuesto de sociedades, el, el, la escritura de la empresa que a lo mejor tiene pues, los administradores. Hay que presentar también documentación del administrador de quien te firme el contrato. No es nada que no se pueda conseguir porque eh, son documentos que son públicos exactamente y que la empresa al final, si está acostumbrada a hacer esto, trámites te lo volvería a hacer. Pero que lo, donde quiero poner el, el foco es que vas a necesitar que la empresa a Y en ese momento te va a hacer... Lo que nosotros llamamos un precontrato, o sea, es un contrato que no va a tener vigencia hasta que no te autorice. Entonces, es como una oferta de trabajo. Lo que siento es ciertamente que se firma un contrato, lo que ponemos es una cláusula que dice que no va a entrar en vigor hasta que no tenga esta residencia de trabajo. Por lo cual, si no, si no se lo autorizan, pues este contrato nunca se dará de alta en la seguridad social. Y si se lo autorizan, pues entonces estará de alta y va a poder cotizar pues, y... Incorporarse al mercado laboral, sin problema. O sea, no tengo que esperar a que se venda mi visa al siguiente para. No, si sí, ya tienen tiene, sí, tiene trabajo y la cooperación de la empresa, no tienen por qué. Ah, no sí. tienen por qué. Simplemente el, aquí lo que sacamos es el pasado. Yo soy el Y hay un poco de. Sí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos animamos atrás? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Muy bien. Ahí yo, estoy, yo soy cubano. Sí, sí, que de los dos. Yo soy cubano, pero hace nueve años creé una empresa de desarrollo de software en Ecuador y ahí estuve operando durante nueve años. ¿Vale? Ahí creamos varios productos, dos de los cuales vamos a presentar en el nuevo emprendimiento En la diapositiva que pusiste sobre conceptos de emprendimiento, casi todos eran software. Entonces, pues... Mi primera pregunta era... Sí, sí, Uber y tal. Mi primera pregunta es, sí. ¿esa visa va acorde con el cumplimiento o no del proyecto? Porque un proyecto siempre es una expectativa. Eh, a ver, tenemos que poner eh, atención en el después. ¿Y qué, qué pasa después? Imagínate que lo, logramos y conseguimos el visado para el proyecto. Que pues si tu negocio es la tecnología, se te puede aportar. Porque nosotros tenemos estamos un en el efecto de, de que se pueden buscar el número para ir a ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que saber que vamos a finalmente tener que darnos de alta en la seguridad social. Que vamos a tener que pagar impuestos. Y que en el momento de renovar, gracias. Que en el momento de renovar nos van a pedir que mantengamos las circunstancias. Entonces, si mi idea al final no es poner. No se nos va a pedir que, el, que la empresa crezca, que contrate, que mira, las empresas con discapacidades y todo no lo que sea capacidad. Pero sí es cierto de que yo voy a tener, que al menos si quiero renovar esa autorización. Mantenerme de alta, mantenerme cotizando, mantenerme pagando. Sí, es eso es lo que te decía. Te me que tú presentas un plan de empresa, que ya presentas un proyecto. Entonces, pues ellos lo que lo que hacen es estudiar ese proyecto y ver la viabilidad. ¿Qué puede ser? Que de la teoría de la práctica sabemos que hay muchos. Pero, bueno, pues ya pero piensan, que la ejecución sea otra. Esto puede pasar. un y que hay una pandemia. En este tiempo de la pandemia también se dieron muchas, excepciones. o sea, se, la mano se flexibilizó y, y hubo mucha excepción a la hora de todas las renovaciones, de, de que no se cumplían los requisitos, pero se renovaron. Pero claro, una cosa es que el, el, mi negocio, como yo lo haya proyectado, y esto, esto es, es el día a día, yo quiero que esto sea, y pienso que esto va a ser, y luego esto es. Pero yo al menos tengo que mantener esta actividad. ¿Vale? Porque, eh, bueno, en el país usted hablaba de, de mostrar clientes, de comunicar. Uh -huh. Esto que tienes de, de Ecuador de nueve años, pues. Eso no es ¿Qué va a hacer? No, no, ser. No, no pasa nada, no pasa nada. Es su experiencia. Claro, es que no podéis demostrar aquí lo que aquí no tenéis. ¿No? No. Porque oiga, tú vos tenés en España. ¿También? ¿También? pues si usted no me deja trabajar, dentro de diez años, en lo ha donde quiera. Claro. Dar, pero pero nueve, años, nueve años con esta empresa en Ecuador, vas a tener mucho que probar. Porque tienes que tener proyectos finalizados, estoy seguro. Estoy de que vas a tener una cartera de clientes que eh, a lo mejor todos no te hacen una carta de recomendación, pero con que te lo haga a la mitad ya tienes un expediente eh, con bastante fundamento. ¿vale? Y, y sobre todo si eso software presentar tus tu proyectos terminados, Esto es lo que yo soy capaz de hacerlo. Sea, eh, eh, yo te estoy diciendo no es que yo voy a empezar yo ya lo he hecho y soy capaz de hacerlo, y mi idea es que va a más entonces, sigue por ese camino que yo lo veo, pues, le veo mucho potencial porque ¿por eh, sí, usted pues, hablaba de presentar facturas y, ¿Sí? y software y, quizás, bueno yo a lo mejor me he comprado un ordenador el, el, tus medios, yo con los medios como que los realizamos el trabajo, el medios como que si ya me no lo he comprado hace el, el, el, nueve años, no entiendo que lo has cambiado, imagino que ¿No? ¿No lo has cambiado. Pero bueno, es presento ese, lo puedes presentar. Todo lo que diga, yo tengo medios para trabajar. Si mis medios son mis manos y, y, y no puedo demostrar otra cosa, pues lo, lo que sea conducente a demostrar de que, de que tengo solidez. Ya, en caso de ya tener los productos, o sea, ya, ya, ya lo tengo... Los, los las que las los los facturas, aunque de... tengamos una larga data, no pasa nada. ¿no? Me imagino sí, que, que, que trabajarás con plataformas eh, y con tecnologías y, sí. que, y que pagas licencias para, esa, para usar esas tecnologías. Es sí, correcto. ¿Vale? Sí, correcto. Pues eso, yo estoy de todo, todo a tres meses o anualmente yo pago esta licencia porque utilizo eh, Python o, o, o lo que sea que utilice. ¿vale? Claro, es como cuando tú montas la empresa y montas una sociedad limitada y gastas gastas 3.000 ¿Sí? euros de capital, no sí. significa que salen mil euros de dinero. Pueden ser ordenadores pueden ser mismo. Sí, ya lo tenemos por bien. Yo estoy diciendo, esto, esto es una realidad. Yo, esto no es, yo no veo de nuevas claro. Esto ya está. Es simplemente autorízamelo porque, eh, porque, eh, no porque está consolidado. Yo lo que lo quiero llevar a más. Y aquí yo intentaría poner la pregunta, o sea, cargar la mano en la parte del negocio. Muchas ¿Eh? gracias. Mucha suerte. Bueno, vamos de, de no sé si los online hay, hay alguna pregunta que pueda responder. última pregunta, porque tenemos que empezar a con los clases. Ya me están mirando más. Sí, buenas tardes. Yo también sigo, vale, escuchando lo que decía también mi compañera. ¿El tema del trabajo tiene que ser también relacionado a, a los estudios? No, en este, en este caso no. Mi caso es el siguiente. ¿Sabes qué pasa? Porque no nos han explicado las situaciones en la televisión. Este, estos convenios que tiene tanto Perú como Chile lo que significa es que cuando un empleador en España va a ofrecer un trabajo, lo más normal es que lo ofrezcamos a la cartera que hay aquí de personas disponibles, o sea, al CEPE, a la disponibilidad que hay de personas que no tienen empleo. No es que nos vayamos a buscar personas fuera. Esa es la regla. Pero la regla tiene excepciones y una de las excepciones es Perú, no en Chile. Entonces, podría ser cualquier empleo entiendo. Eh, una pregunta más. Eh, mi caso es que yo trabajo en remoto de, vale. de Perú. Sí, yo he eh. venido acá eh, un poco por el tema de la pandemia y todo eso me permite hacer el trabajo así dotador. Este? Y he venido con mi hijo. Mi hijo tiene 17 años. Uh -huh. Él ha postulado y ya está en la universidad que empieza en septiembre. Pero uh -huh. él ha venido con... con eh, bajo eh, tu... bajo tu sí. A mí me verdad. dijeron en, en, la, en la policía que cuando no es ya estudiando, podía sacar su, su permiso sí. y no me podía coger a, a alguien, es correcto. Sí, sí, sí. sí, sí. El, ¿Qué pasa? El, el, el, porque ya han venido de esta manera. O sea, hay un estás manteniendo el, más bien los requisitos. No es lo mismo cuando imagínese que, que su hijo ya está aquí y la y usted estuviera de una manera de que o Entonces sea, tuviera que volverse y entonces él solicitarlo. Pero sí se pudiera hacer. Sí. puedo estar tranquilamente, digamos en el tiempo que estoy estudiando en el tiempo que primer no? tiempo aquí aquí bueno pero el problema que va a surgir es lo que que pedir mientras él esté menos sea menos vale porque yo estoy porque, porque realmente si no tampoco es que me necesite. vale pero él sigue siendo mire yo sí sí entiendo entiendo entiendo perfectamente perfectamente ¿Sí? sigue estando bajo su bajo superior. Claro, yo lo que quería era ganar el tiempo porque en realidad yo lo no venía a acompañar hasta este cierto tiempo, pero en la situación que estoy, yo ya quiero como que hacer un proyecto acá y todavía no tengo la. Eh, mi consejo es presentarlo antes de que cumpla la mayoría de los. Y luego, eh, si usted encuentra un trabajo, aproveche del convenio. Si, yo, si es quien es peruano o chileno, no, no debe dudar, aproveche el convenio. ¿Vale? Muchas gracias, nada. Bueno, Lenas, eh, muchísimas gracias por la ilustración. Si me permite si me piden la presentación, se la puedo pasar, ¿no? Si el que queráis me escribís un email y a .es y os paso la, la presentación con los datos, ¿vale? Pero paso paso, lo van a se paso la presentación. ¿Vale? Eh, muchísimas gracias. Es muy complicado, en hora y media es lo que hablábamos, que queríamos más ejemplos y tal, porque hay mucha. Y es complicado, pero bueno, más o menos que al final lo que ha dicho. Aprovechar las ocasiones, eh, las trabas administrativas son trabas administrativas, ¿vale? son situaciones a resolver ¿vale? y se resuelven. Lo único es que hay que saber para resolverlas, hay que o ponerse en manos de una buena profesional, que ¿no? una buena, o, o estudiar. Que al final, ya no es buena profesional porque se saca un título y es buena profesional porque tiene experiencia y porque se estudia la, la legislación. Que muchos no, queremos saber las cosas sin leernos en la, la oficial la ¿sí? la del Estado. Y eso es complicado. Pues ya todos tenemos una cultura para poder interpretar esas cosas. Y luego ya un profesional. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Un placer como siempre y te esperamos en la siguiente. Un aplauso. Un ¿no?